y yo tan bajo que alcanzarte así no puedo tú tan rica y yo tan pobre rico solo en sentimientos todo mundo nos separa por dos distintos senderos pero el amor es Desde el mundo entero de allá Allá al final del camino Con mi corazón te espero Y tú tendrás un altar Y yo un palacio hecho con besos Y reinarás junto a mí Porque el mundo será nuevo Tú eres luz y yo soy sombra en las noches se fundieron Tú eres mar y yo soy mío Que se encuentran aunque lejos Todo el mundo nos separa Por dos distintos seres. Pero, el amor es más fuerte que el poder del mundo entero y allá, allá al final del camino, o mi corazón es tuyo. Todo mundo no se paga por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero, porque sé que tú me quieres porque sé